Estimados empresarios, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias innovadoras. En esta ocasión le brindamos eh, la. Cordial bienvenida a este Jorge Valerio Araos, gestor de operaciones de FabLab SANC. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao con estudios de maestría en ingeniería mecatrónica en la PUC y de autonomía e instrumentación de la UNI. Tiene un diplomado en fabricación digital en FabLab Academic, FAC Foundation, del Center for Bits and Atoms del MIT y es especializado en manufactura aditiva. También es miembro del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. Miembro de la Sociedad de Robótica y Automatización, del IEE Emprendedor y Maker. Asimismo, nos acompaña el día de hoy el señor Eduardo Mogrodejo, quien cuenta con una especialización en innovación corporativa de la Universidad de Stanford, MBA de la Universidad de San, Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima. Cuenta con más de 15 años de experiencia en las industrias de tecnología, de construcción, servicios de información y consultoría. Actualmente es director de innovación y de proyectos de Business Lab. Ha sido gerente de desarrollo de mercado para Intel Corporation en Perú y ha promovido programas gubernamentales en ciencia, tecnología e innovación en Perú. Para Uruguay, Chile, asimismo ha sido expositor en eventos internacionales en Perú, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. Asimismo, hacemos mención y agradecemos a Proinnovate por la alianza generada para la la exposición de este tipo de charlas a lo largo de todo el año de manera mensual en este ciclo de conferencias en el que buscamos a través del Centro de Innovación promover el conocimiento y valor agregado para las MIPIMES en torno a la innovación. En este caso me alegra eh, saludar, en este caso al señor Jorge Valerio, y le doy la más cordial bienvenida para que pueda presentarnos eh, la ponencia del día de hoy tan importante que es Impresión 3D para la Cuarta Revolución Industrial, Bienvenido, señor Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Cecilia. Eh, bien, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Ok. Bien, buenas tardes con todos. Eh, Gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablarles sobre la impresión 3D para el aporte a la cuarta revolución evolución industrial. Y es, eh, está abierto para que puedan hacer todas sus consultas al respecto. Quiero compartir con ustedes un poco de, sobre esta tecnología y lo que hacemos en, en el Laboratorio de Fabricación Digital, ¿no? donde actualmente trabajo, en la Universidad de San. ¿no? en el Fab lab de la Universidad de Sam, donde vengo realizando trabajos como presteo de operaciones. Eh, quiero hablarles primero un poco de, de laboratorio de trabajo, este laboratorio de fabricación digital. Esta cosa es un laboratorio eh, donde se puede, digamos, este, realizar una serie de, de proyectos para emprendedores como ustedes, empresarios, que quieran eh, desarrollar nuevos productos, que quieran innovar, y utilizar estas tecnologías. Este es una, un concepto que nació del MIT ya hace varios años, en 2009 más o menos, y en la actualidad en el Perú, por ejemplo, hay cerca de, de 20 laboratorios de fabricación digital, ¿no? y a nivel mundial hay más de 2.000 en la actualidad. ¿no? Bien. Eh, una de las tecnologías que nosotros trabajamos... Es la impresión 3D, ¿no? La impresión 3D que viene a formar parte ya de la, de la industria 4.0. Y quiero comentarles un poco de qué se trata esta tecnología. Es una tecnología bastante importante dentro de, este, de esta ola, digamos, de industrial. Y la cual básicamente eh, consiste en, en fabricar objetos prácticamente desde cero... Eh, colocando capas de material una encima de otra, ¿no? Aquí en la, en la imagen, en este GIF animado, podemos apreciar la fabricación de un objeto, en este caso es un, eh, es un adorno, ¿no? Eh, de un personaje de, de, de, de esta serie, de, de esta película de, de, de Star Wars. Pero lo interesante aquí, como ustedes ven, eh, es cómo añadiendo material una encima de otro eh, se puede fabricar objetos, ¿no? Aquí, el, digamos, el detalle está en que eh, existen diversos grosores de capas que se pueden trabajar para poder darle diferentes eh, calidades al, al producto final. ¿no? Este es un tipo especial de, de, de impresión 3D, ya que hay diferentes tecnologías, y ahora les voy a mostrar. Y aquí, por ejemplo, se está trabajando con materiales plásticos. Eh, no es una tecnología nueva, estamos hablando de, de una tecnología que apareció por allá por los años 80. Lo, lo que es novedoso es que, digamos, los costos han bajado bastante y diga, el acceso a esta tecnología eh, se da más o menos a partir del eh, 2009 también, ¿no? ya que empiezan a aparecer impresoras de bajo costo, que son al alcance, de, digamos, del empresario, de, de la persona común, de, de laboratorios, de escuelas, universidades, etc. Entonces, esto ha producido de que eh, la tecnología se asiente y que en la actualidad eh, se puedan incluso ya fabricar productos finales. ¿no? Vamos a hablar todavía más a continuación. Eh, aquí lo que podemos apreciar es un en resumen todas las tecnologías asociadas, digamos, a la impresión 3D, eh, y están ordenadas por el tipo de material que se utiliza. ¿no? Por ejemplo, los tres de la izquierda, ahí se ve tecnologías como SLA, DLP, CDLP, las cuales utilizan materiales líquidos, ¿no? fotopolímeros. Eh, luego tenemos eh, Material Extrusion, que utiliza materiales, eh, en este caso, sólidos que vienen a ser plásticos, que vienen en hilos. Les voy a mostrar luego más adelante un poco de estas dos tecnologías. Y luego hay otras eh, opciones como material jetting y binder jetting, que vienen a ser, eh, el, que vienen a ser tecnologías que utilizan, o digamos, la, la inyección, digamos que es la evolución de la impresión de inyección de tinta en papel, pero aplicado al 3D. ¿no? En este caso, o bien se inyecta el material fotopolímero, o si no, se inyecta un tipo de pegamento sobre material en polvo. Luego tenemos eh, Powder Bed Fusion y Direct Energy Deposition, en los cuales se utiliza eh, metal en polvo, ¿okay? como titanio, acero inoxidable, entre otros. Y finalmente también tenemos Sheet Lamination, en el cual utiliza como materia prima papel. ¿Ok? Eh, vamos a hablar de dos tecnologías en el específico que digamos también son las tecnologías que utilizamos en el laboratorio. En este caso en el FABLABESA, nosotros tenemos o contamos con la tecnología FFF, o también conocida como FDM. Eh, esta tecnología utiliza material plástico eh, y, digamos, se puede producir o, o fabricar objetos con unas resoluciones de capa. Nuevamente, estamos hablando de impresión 3D, es decir, que se coloca capas de material donde podemos tener capas desde 60 micras a 300 micras. Entonces, estamos hablando de 0.06 ¿no? milímetros de espesor de capa. Que se coloca uno encima de otro. ¿no? Digamos, esa es la mayor resolución de esta tecnología, o la mayor calidad, y la menor calidad son 300 micras, ¿no? 0.3 milímetros. ¿Okay? Eh, se utilizan materiales o filamentos termoplásticos que vienen en hilos ¿no? de más o menos 1.75 milímetros de, de diámetro. Y esto nos permite fabricar objetos, digamos, con buen acabado superficial, una gran variedad de colores. Yo tengo aquí, por ejemplo, algunas, algunas muestras. Vamos a ver por aquí. Y si se logra apreciar, voy a dejar de compartir un, un momento para que puedan ver mi, mi pantalla. Y aquí podemos apreciar algunos materiales. ¿no? Tenemos materiales como... Eh, el PLA digamos que es el más, a ver, vamos a, dejar de... el fondo voy a quitar un momento para que se pueda apreciar. Y aquí ¿no? tengo materiales como el PLA, el cual es un material plástico, que es eh, derivado de la caña de azúcar, ¿no? es, es degradable ¿no? en, a nivel industrial. Y luego tenemos eh, el ABS, por ejemplo, que es un material que se conoce bastante. Eh, pero este es, digamos, un derivado del petróleo. ¿no? Tiene una muy buena resistencia, un muy buen acabado. Así uh, también tenemos materiales como el TPU, los cuales son materiales flexibles, ¿no? como podemos ver aquí que yo puedo doblarlos, ¿no? son materiales flexibles. Y así hay diversos materiales, incluso hay, hay combinaciones de materiales de pelea metal, por ejemplo, es decir, pelea con cobre, por ejemplo pero que no tiene las propiedades del cobre, sino que tiene, el, digamos, que el acabado o superficialmente se puede parecer al, al cobre. ¿no? Y así hay una gran diversidad de, de materiales y colores que se podrían, que se podrían ver, ¿no? que se podrían utilizar, dependiendo también de las, eh, del tipo de impresoras que estamos utilizando. Eh un pequeño video digamos de una impresora de la Nintendo maker en el cual está fabricando parte de una carcasa de un drone ven ahí el material se envía rápidamente en realidad y ya puede Luego tenemos, por ejemplo, esta es otra tecnología con la cual contamos en el laboratorio, es la SLA o esterolitografía, Y hay otras tecnologías similares, como DLP y MSLA, las cuales utilizan como materia prima eh, resina fotopolímera. ¿okay? Es un material líquido que es fotosensible. Y aquí, digamos, tenemos eh, una mejor resolución. Estamos hablando de 20 micras de espesor de capas, 0.02 milímetros. Y la menor resolución o la menor calidad, 100 micras. Es decir, si hacemos una comparación con la tecnología anterior, esta tiene mucha mejor calidad, eh, el acabado superficial es mucho mejor, eh, pero por lo general se suelen utilizar para eh, fabricar objetos pequeños que necesiten bastante, bastante detalle, ¿no? Eh, como ven, ahí sus fortalezas están, que tiene tiene un buen acabado superficial, es decir, superficies detalles de características finas, y dentro de sus debilidades todavía hablamos de temas de fragilidad y no recomendable para piezas mecánicas. Es decir, eh, no del todo se puede llegar a fabricar reemplazos de piezas metálicas, por ejemplo. Sin embargo, nosotros, eh, en eso, como experiencia que tenemos, ya les voy a comentar un poco, eh, Hemos estado también reproduciendo con estas resinas eh, repuestos para algún eh, para máquinas, ¿no? repuestos para máquinas, engranes, etcétera, con eh, resinas especiales que tienen una muy buena resistencia, eh, resinas rígidas, entre otros. ¿no? En este caso, eh, este pequeño video van a poder ver que tecnología ahí se tiene el diseño se le agregan unos soportes una especie de, de columnas para que el material no se caiga y aquí se utiliza una, una de luz en ese lea utiliza un láser que incide contra la resina fotosensible y esto hace que se endurezca, pueda producir esa escapa ¿no? entonces de esta manera se puede fabricar este tipo de productos y el resultado es, es un es un objeto, digamos, que está sumergido en, que, o que ha estado sumergido en resina, por lo tanto necesita un post-proceso. Es decir, que luego de imprimir el objeto, tiene que pasar por un proceso de lavado, eh, que se, por lo general se hace con alcohol isopropílico, y luego tiene que pasar un proceso de secado, ¿no? que se utilizan eh, hornos, en este caso, pero con luz eh, ultravioleta, ¿no? De esta manera se, se hace un, lo que se conoce como un curado, tanto externo, ¿no? de la superficie externa, como interna. Y también existen diferentes, diferentes materiales. Yo aquí tengo también otras muestras. Vamos a dejar de compartir nuevamente un momento para, poder, para que puedan ver mi pantalla. Y aquí, no por ejemplo, este material de aquí es una resina flexible. Vean el, el detalle del... ¿no? El detalle del, de, de todas las, las partes de este tipo de, parece como si fuera un árbol y yo puedo doblarlo. ¿no? Ahí le estoy doblando y otra vez vuelve a estar. ¿no? Entonces, es, esta es una resina flexible, por ejemplo, ¿no? o una resina elástica. Luego tenemos este tipo de resina. Esta es una resina gray. ¿no? Estas son de la marca Formlabs. Es una resina gray que se utiliza sobre todo para eh, prototipos rápidos. ¿no? Es una resina bastante, eh, digamos, económica y eh, se pueden fabricar eh, prototipos. ¿no? Asimismo, resi existen resinas especiales como esta de aquí. Esta es una resina rígida, que soporta bastante, tiene bastante dureza. Con esto, como le mencionaba, hemos estado fabricando con este tipo de resinas eh, piezas eh, que, que están reemplazando eh, componentes metálicos, ¿no? como engranes, etc. Luego hay resinas, como esta otra, esta es una resina biomédica. ¿no? Hay diferentes tipos de resinas biomédicas. Esta resina, Formlabs, por ejemplo, la, la fabricó, la trabajó durante la pandemia para poder fabricar algunos, eh, digamos que accesorios médicos para utilizarlos en los tratamientos contra el COVID, ¿no? Entonces es una resina que está certificada, ¿no? Entonces, RONLAB tiene dos tipos de resinas eh, certificadas. Y, y luego tenemos esta otra resina que está por acá. Voy a sacarlo un momento. Esa este es, una, es un, una resina especial, es una resina que se le conoce como wax, es decir, que tiene propiedades bastante similares a la cera. ¿no? Eh, y se utiliza para joyería, ¿no? para hacer los procesos de cera fundida. Entonces aquí puedes aprovechar eh, el diseño, puedes hacer una serie de diseños, imprimir en esta cera y, y, y luego pasar al, al proceso tradicional de cera fundida y tener tus, tus anillos en este caso. ¿no? Eh, como les mencionaba, esta resina tiene propiedades bastante similares a la acera, por eso que no lo toco mucho también, porque por el calor podría comenzar a, a derretirse. ¿Okay? Bien, continuamos por aquí. Voy a volver a compartir mi pantalla. Si hablamos de aplicaciones, existen diversos tipos de aplicaciones. Eh, y lo que les voy a mostrar a continuación son algunas que hemos venido trabajando en el laboratorio con algunos emprendedores. Y, eh, y algunas otras cosas que hemos venido experimentando. ¿no? Nosotros, eh, como FabLab, también somos centro de innovación reconocido por Concitec. ¿no? Somos centro de innovación en fabricación digital y en diseño 3D. Eh, el año pasado obtuvimos una renovación y esto nos permite trabajar eh, con con diferentes tipos de empresas, con empresarios y brindarles diferentes tipos de facilidades. ¿no? Hemos, por ejemplo, este es una, un caso en el que trabajamos eh, hace algunos años, ¿no? eh, que se ganó un fondo, que se ganó un fondo para trabajar con la joyería Mizumi. Esta es una empresa eh, que reside en, en Huancayo, ¿no? en San Jerónimo de Tunán. Y el, este fondo les permitió a ellos poder mejorar sus procesos de fabricación, ¿no? pasar de la fabricación tradicional de joyería a, digamos, a la, el tipo de fabricación digital. ¿no? Como les había mencionado anteriormente cuando les mostré el material, eh, digamos, pasaron de la fabricación tradicional, es decir, del tallado de, de los bloques de cera, a la impresión 3D. En este caso ya no tallaban de frente los, los moldes, sino que ahora los diseñaban digital, ahora los diseñan digitalmente y luego los imprimen y una vez impresos los diseños pasan al, a, nuevamente a, al proceso de fabricación utilizando cera perdida. Entonces ganó en un fondo, nosotros apoyamos a ganar al fondo y lograron implementar, adquirir eh, los equipos, hubo un tema de capacitación etcétera, ok, esto fue, estamos hablando de, si no me equivoco, el 2015, 2016 más o menos, ¿no? por ahí. Luego hemos venido eh, haciendo algunas experimentaciones también con, por ejemplo, con Alida Joyas, una eh, emprendedora, que tiene su marca de, de, de joyería y que también con ella se hizo algún tipo de experimentación utilizando impresión 3D y utilizando otras técnicas también de fabricación digital para mejorar sus procesos, para ofrecer otros productos en otros materiales y también poder ver otros mercados. Asimismo, hemos hecho experimentación, por ejemplo, en, en el sector de gastronomía, y se ha trabajado el tema de, de moldes, es decir, hemos hecho matrices impresas en 3D para luego utilizar, por ejemplo, eh, siliconas de grado alimenticio, es decir, que puedan estar en contacto con comida y poder innovar en, en tema de presentación de, eh, de postres. ¿no? En este caso hicimos una experimentación con el Hotel BTH. Se fabricó esta matriz, como se ve en la imagen, este molde, eh, en este caso la silicona viene, digamos, en forma líquida, se hace un vaciado sobre esta matriz, se genera el molde, y en este caso lo que se fabricó fue unos chocolates, ¿no? como se ve ahí en la imagen, se utilizaron dos capas para poder hacer el vaciado del chocolate y rellenarlo con diferentes cosas. La cosa, eh, el hecho es de que, ya no estamos hablando de solo la experiencia del sentido del gusto, digamos, sino también de una experiencia visual, ¿no? adicional, ya que no estás haciendo el la fabricación del chocolate tradicional, digamos, un bloque o un cubo, sino que ya le estás ofreciendo otro tipo de formas y se puede seguir experimentando en esto. ¿no? Y no solo, digamos, con chocolate, con otras materias, con hielos, Etcétera. Estamos hablando de aquí ya un tema de personalización, ¿no? este, okay. eh, Otra experiencia que tuvimos bastante interesante eh, fue cuando trabajamos con la empresa eh, Paletas Perú. ¿no? Esta empresa. Eh, eh, nos tocó la puerta ¿no? en más o menos el 2000, fines del 2018 para poder experimentar y poder fabricar matrices para la producción de helados. Ellos hacían helados de palito, ¿no? Eh, de manera tradicional, eh, con, digamos, con, con, con frutos, ¿no? etcétera, Y eh, querían innovar porque nos contaban que la problemática de ellos era que tenían, que, eh, o sea, tenían mucho tiempo de espera en poder tener localmente, por ejemplo, moldes de diferentes tipos, ¿no? moldes personalizados, les tomaba mucho tiempo y tenían que hacer mucho tiempo de búsqueda también. Y entonces comenzamos a experimentar con ellos primero a fines del 2018, hicimos algunas matrices, fue un proceso de aprendizaje de realidad entre nosotros y, y la empresa, ¿no? en este caso entre laboratorio-empresa, universidad-empresa, hasta lograr, por ejemplo, no solo las dimensiones, sino el grosor ideal de... de el molde, porque luego había que hacer un desmontaje, o sea, después de hacer el vaciado de la silicona de grado alimenticio, habría que desmontar, y las paredes tenían que ser ni muy gruesas, ni muy delgadas, porque si eran muy delgadas, se doblaban al momento de echar el, la materia, digamos, o el insumo para la fabricación del helado, y si era muy grueso, eh, o si no era uniforme, incluso el grosor, demoraba mucho en el tiempo de, eh, digamos, de endurecimiento del helado, ¿no? o de congelamiento. Entonces fue un proceso de aprendizaje que también pasamos con ellos hasta lograr el, el grosor ideal del material y luego ellos tu, obtuvieron un, un contrato con, con la empresa eh, Warner para empezar a fabricar diferentes eh, helados personalizados como tema de merchandising al momento de eh, lanzar diferentes películas. ¿no? Todo el 2019 trabajamos con ellos y... Eh, como se ven ve las imágenes, hicimos eh, helados personalizados para películas como Pie Pequeño, Shazam, It, Godzilla, entre otras películas que eh, se emitieron por allá por el 2019. ¿no? Entonces fue una experiencia bastante grata eh, y continuamos hasta inicios del 2020, lamentablemente por temas de pandemia, eh, la empresa tuvo que cerrar, pero digamos fue una experiencia bastante gratificante de parte de nosotros, ¿no? Hemos trabajado también con empresas como Dos Cerritos. Ya venimos trabajando todavía con ellos. Esta es una empresa bastante interesante porque ellos fabrican sus propias máquinas ¿no? y en este proceso de fabricación de, de, de chocolates ¿no? eh, había una necesidad puntual o ¿no? dos necesidades. Primero, ¿no? Prim eh, ellos al momento de fabricar un chocolate, digamos o cada vez que innovan con un nuevo, un nuevo tipo de producto, lo que hacen es tener que configurar sus máquinas para temas de envasado. Es decir, este, este eh, material, que es una especie de papel, que es el, el que envuelve, esta envoltura ¿no? del de, de chocolate, lo tiene que hacer una máquina, no, no es que se haga mano, ¿no? lo hace una máquina. Entonces, cada vez que cambian ellos el, el, el, el tipo de, o la forma del producto, tienen que configurar nuevamente las máquinas. Entonces, en vez de hacer esta prueba con los chocolates acabados, lo que se hizo fue hacer primero réplicas del producto final. Entonces, imprimimos eh, réplicas del producto final con una buena calidad en temas de diferentes tipos de chocolates, de bombones, y con eso ellos les permitía, digamos, hacer trabajar estas pruebas o estas muestras por sus líneas de, de fabricación y configurar las máquinas para que hagan la envoltura eh, ¿no? de la manera correcta. ¿no? Adicionalmente se trabajó temas también de, de digamos de, de prueba de concepto, de matrices para diferentes tipos de chocolate, como el que se ve en la imagen, ¿no? para los chocolates en este caso, bueno que tienen esa forma como se aprecia en la imagen. Eh, también se, se fabricó este tipo de, de, de muestras, y lo que vemos luego al costado, estos muñequitos, también en este caso se trabajó con, con, con resina, con impresión SLA. Y si ustedes ven ahí, estos objetos son bastante pequeños, por eso ponemos ahí una moneda de un sol para que puedan ver el, el detalle ¿no? del, del objeto. Este, este perrito, este dinosaurio, eh, es del tamaño de, de, de una moneda. Estamos hablando de 3 centímetros ¿no? de, de ancho, ¿no? Eh, o de largo, 3 ¿no? centímetros de largo. ¿no? ¿Okay? Y eso, y digamos, esa, ese nivel de detalles es el que nos permite la impresión con, con la tecnología eh, SLA, ¿no? utilizando resina o fotopolímeros. ¿no? ¿Okay? Eh, adicionalmente, hemos trabajado también con otras empresas eh, que fabrican galletas y hemos trabajado en tema de personalización de galletas, utilizando también impresión de filamentos, de estos moldes de galletas, utilizando materiales como el PLA, ¿no? materiales que son biodegradables. Y no solo hemos trabajado con, con esta empresa, por ejemplo, con la empresa GELU lo que se hizo fue una evaluación tecnológica. No solo, es decir, no solo el trabajo consiste en fabricar el, el, el molde, sino que se hace toda una evaluación para ver una búsqueda a nivel mundial, cómo se está utilizando, qué tipo de moldes, qué, ¿no? cómo se hace el desarrollo eh, para ver cómo se implementa de manera local. ¿no? O sea, nosotros no, so, no es que solo brindemos el servicio de fabricar el producto, sino que hay todo un proceso detrás. Hay un tema de vigilancia tecnológica, evaluación tecnológica, cómo se implementa luego. ¿no? Eh, en la tecnología, en, en, en, en el rubro o en, o en la fabricación, digamos, del producto específico que requiere el cliente, ¿no? Entonces hacemos todo ese trabajo e, e incluso se postula algún fondo, etcétera, para poder también a, apoyar al, al, al empresario, que el empresario pueda tener un fondo que respalde esta, esta investigación, digamos, ¿no? Entonces, vinieron haciendo diferentes experiencias con, con diferentes empresas, no solo con Gelug, hemos trabajado también con otras como María Jengibre, eh, que es una pastelería que también eh, necesitaba tener productos, eh, digamos, personalizados. ¿no? Y, y nuevamente vuelvo a mencionar el tema de personalización, lo ¿no? que permite la tecnología al momento de fabricar un producto. Eh, también hemos trabajado en el, en el sector de moda, ¿No? Hemos trabajado con, eh, con diferentes diseñadores. Por ejemplo, aquí tenemos un, un diseño que se utilizó fabricación digital, no solo impresión 3D. Eh, y esto nos permitió, digamos, con esta joven eh, diseñadora, Pamela Zorrilla, que digamos presentó un, un, una, una pequeña colección, bueno, tres, tres diseños, y con esto postuló y clasificó, digamos, a la Semana de la Moda en Roma, ¿no? Alta Roma, y fuimos a inicios del 2020, más o menos fines de enero. Eh, viajamos a Roma, la acompañamos y presentamos esta, esta colección en, en, en la Semana de la Moda de Roma, ¿no? utilizando, como le mencionaba, impresión 3D y otras tecnologías de fabricación digital. ¿no? Es un poco la imagen que se muestra ahí, es lo, que, lo que se pudo trabajar. ¿no? Eh, y así hemos trabajado con diferentes diseñadores, ¿No? Hemos trabajado también con, por ejemplo, hace, poco, hace un par de semanas, hemos presentado también eh, en, el, en el último desfile que, de modas que, que realizó eh, Rivas, el diseñador genaro Rivas. ¿no? También trabajamos con él, un, un, un, una prenda para, que forma parte de su última colección y también se exhibió durante su última presentación. ¿no? Y así venimos trabajando en diferentes, diferentes proyectos, ¿no? Este es otro, por ejemplo, que se trabajó con Cultiva. Cultiva es una empresa, eh, digamos, eh, también de, de moda sostenible. Eh, esta empresa surge a raíz de un estudiante de, de la Universidad de San, que comenzó a emprender, trabaja por lo general con, con, con materia, con lana orgánica, ¿no? o algodón orgánico, perdón, y... Y decidió sacar un nuevo producto. Entonces vino con nosotros, me dijo, mira, quiero hacer ese tipo de, de, de proyecto, ¿no? Es una cartera eh, que, se, que se puede utilizar, digamos, en, en, en verano, ¿no? Para llevar diferentes artículos, que pueda resistir algunos productos, no muchos, digamos, no sé, pues como un, un libro, eh, un celular y cosas así y más o menos que tenga este tipo de diseño. Entonces empezamos a trabajar el tema del diseño, empezamos a trabajar el tema de, de materiales. ¿no? Entonces, una vez que se, se digamos se hace la prueba de concepto o se, se aprueba el, el, el diseño, ¿no? es donde empezamos a, a probar ya los materiales y empezamos a fabricar. Entonces ahí en la parte derecha podemos apreciar ¿no? Esta, esta, este primer prototipo de, de esta cartera, utilizando eh, PLA. ¿No? Incluso la personalización incluye, incluso el poner el, el, el logo de la, de, de la empresa. ¿no? Entonces se, viene, se sigue trabajando con ellos, está trabajando en otros modelos. Así que eso también es, es interesante. ¿no? Eh, este es otro diseño que trabajamos también con con PLA, esa este es parte de una experimentación que se realizó, un diseño que, que trabajé con, con dos compañeros que llevaron también un curso de, o un diplomado de, de fabricación digital aplicado al sector de la moda, que también brindamos en el laboratorio, en el FabLab. Y esta es parte de esa experimentación, utilizando, como les había mencionado, PLA, es decir, impresión en base de filamentos termoplásticos eh, y si pueden ver ahí, apreciar, hay como si fueran unos bloques eh, cuadriculados. Esto, digamos, es un vestido modular, que se imprimen los módulos por separado y luego se hace un ensamblado manual. ¿no? Y se pueden utilizar, o se pueden obtener, eh, o se pueden usar diferentes tipos de, de colores de estos materiales. ¿no? Hay una gran variedad que nos permite poder eh, experimentar. ¿no? Eh... Este producto también me parece interesante mostrarles porque esta es parte de una experimentación que hemos trabajado con nuestros alumnos y la impresión 3D nos ha permitido hacer, digamos, el, el, el prototipo, el, el prototipado de este, de este, de este sensor. ¿no? Se trabajó con, con estudiantes del área de, de tecnologías de la información. ¿no? Los alumnos lo que presentaron fue una idea para, para un sensor. ¿no? En este caso se pone la mano encima y, digamos, y las luces se apagan. ¿no? Es decir, las luces están prendidas y se apagan, y esto luego se tiene una interfaz con un dispositivo móvil, de tal manera de que, en este caso, eh, un entrenador, por ejemplo, pueda trabajar el tema de, eh, de, de reflejos ¿no? o de tiempo de respuesta de, de, del, del deportista de diferentes ámbitos. ¿no? Ahí en las imágenes que se muestra es una, un testeo que hicimos durante, con Produce, precisamente, durante ese, eh, los Panamericanos, que se hicieron aquí en Lima hace unos años. Y en la feria se mostró, ¿no? se trabajó con un boxeador, se trabajó con una voleibolista, y la aplicación es interesante. Y ahorita el producto está en, en, en proceso de, de, de patente, ¿no? y esto ya vendría a ser nuestra nuestra tercera patente, ¿no? que hemos venido trabajando en el laboratorio. Entonces, aquí vemos la aplicación de, del prototipado rápido de la impresión 3D, ¿no? y aquí hemos utilizado eh, la impresión de filamentos, ¿no? la, la FDM. Y esta es, otra, esta, esta es justo nuestra segunda patente en la cual se trabajó un, eh, otro nuevo producto, que viene a ser una, una nueva representación de la tabla periódica de los elementos, pero ya no la tradicional, ¿no? la tabla periódica de Mendeleev, sino en este caso eh, una representación en base a los niveles de energía de los, de los átomos. Y para esto se imprimieron diferentes, bueno, se imprimieron, eh, se imprimieron esferas en las cuales se colocaba la información de, de cada uno de los elementos químicos pero adicionalmente eh, lo que se hizo fue agregarle, digamos, eh, escritura braille para que esto pueda ser utilizado también de una manera inclusiva ¿no? con, con personas con discapacidad visual. ¿no? Entonces, eh, se tuvo que hacer diferentes experimentaciones, diferentes testeos con, ¿no? con, con los usuarios, porque no es lo mismo imprimir este alfabeto braille en con impresión de filamentos que con resina, porque hay todo un tema que salta cuando hace uno, uno hace la investigación de, digamos, el, el, la calidad, la, la porosidad, el, etcétera, que debe tener, digamos, el alfabeto braille para que no dañe la, ¿no? Este, la piel del, del, del usuario, para que pueda hacer una detección fácil, etcétera. Hay todo un proceso que, que se tiene que, que hacer, digamos, cuando, cuando se trabaja este tipo de, de proyectos, y lo que llamamos también eh, diseño basado en el usuario. ¿no? Entonces, eh, todo eso nos permite eh, hacer, digamos, el, el laboratorio. ¿no? Y bien, eh, es un poco lo, lo que quería mostrarles. En realidad, la implementación que hemos venido haciendo en diferentes sectores. Estamos, hemos trabajado también, por ejemplo, con, con algunas empresas como, como Exomedic, que es una startup que también estuvo trabajando en el tema de férulas y que actualmente está trabajando más en el tema del software para poder desarrollar las férulas mucho más rápido y luego imprimirlas en, en la clínica, por ejemplo, ¿no? que sea un tema mucho más, como se había mencionado, um, al decir rápido me refiero que sea más automatizado, es decir, que el, en este caso el, el terapeuta o... no eh, pueda, eh, o el doctor pueda escanear rápidamente la zona afectada, en este caso el brazo del paciente y el software le permita generar automáticamente el modelo, del, ¿no? modelo 3D de la férula y luego esta se puede imprimir en corto tiempo utilizando impresión de filamentos como material resistente de tal manera de que rápidamente se le pueda colocar al paciente, en, en, la, en este caso en el miembro que ha sido es, eh, afectado, ¿no? Entonces, y así, hay muchos proyectos que hemos venido trabajando utilizando eh, impresión 3D. ¿no? Y bien, eso era un poco de lo que quería mostrarles el día de hoy. ¿no? no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Jorge, por la ponencia, por la información brindada el día de hoy. En este caso vamos a pasar a la sección del panel de preguntas, para lo cual también invito a Eduardo Mogrovejo a prender su cámara y acompañarnos en esta sección. A ver, En la primera pregunta del panel tenemos, ¿cuáles son las ventajas del uso de la impresión 3D? Bien, a ver. Eh, para responder a esa pregunta, eh, quería aprovechar esta, este documento, el cual es un reporte de la empresa eh, Sculptio. Sculptio es... Es una empresa que brinda servicios de impresión 3D a nivel mundial. Mantiene sedes en Europa y en Estados Unidos. Y saca reportes eh, todos los años, ¿no? Es más, este, el mes pasado comenzó a hacer, el, el, digamos, las encuestas para el reporte de este año. ¿no? Y, digamos, este es el reporte final del 2021. Y aquí se puede mostrar, justo la pregunta dice, ¿cuáles son los, los beneficios, ¿no? los principales beneficios de la impresión 3D? Y son varios, ¿no? Por ejemplo, en 69% los encuestados dicen que uno de los mayores beneficios es el poder imprimir objetos con formas o geometrías complejas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en 52% la iteración rápida, es decir, la impresión te permite prototipar de manera rápida. ¿no? Eh, fabricas, pruebas, no funciona, haces un cambio en el diseño, vuelves a imprimir y así hasta obtener el producto final, ¿no? También vemos ahí eh, la producción en masa, ¿no? o perdón, la personalización, ¿no? que es bastante eh, justo de los ejemplos que estaba mostrando. La reducción de los tiempos, ¿no? que es otro detalle interesante también. Eh, no es lo mismo, digamos, fabricar y esperar a que se fabrique una matriz y recién poder producir el objeto, a poder tener en corto tiempo, digamos, un objeto final reducción de ahorro de costos, perdón, ahorro de costos con 30%, luego eh, reducción de peso y también estamos hablando de simplificación en el, en el proceso de ensamblado ¿no? y adicionalmente también eh, la, la mejora, digamos, en la administración del, en, en, el, en el, la cadena de suministro. ¿no? Adicionalmente, eh, tengo aquí otro, otro reporte, vamos a ver por aquí, otro reporte, en este caso, este reporte eh, es de la empresa Formlabs, donde también se muestran algunas otras respuestas sobre los beneficios que perciben los usuarios. Y nuevamente, en el primer lugar está la rapidez con la que se puede, o que, o que permite innovar esta tecnología. Eh, luego la satisfacción, de, de, de la demanda de, de, de los usuarios, la velocidad con la que se puede llegar al mercado el ahorro de costos el, el soporte digamos en la cadena de suministro y la ventaja competitiva que te permite ¿no? en temas de diseño también en el momento de utilizar la impresión 3D ¿Okay? esos serían hacer los beneficios perfecto Jorge tenemos la siguiente pregunta del panel y nos indican es la impresión 3D sostenible eh, esta es una pregunta interesante, ¿no? eh, y habría que entender sostenibilidad eh, en, en el concepto general. ¿no? no solo estamos hablando de temas de materiales que sean amigables con el medio ambiente, sino otros, otros digamos, beneficios adicionales que trae el concepto de sostenibilidad. ¿no? En el caso de la impresión 3D, yo les había mostrado, o solo he hablado de dos de las, de las tecnologías, en, en, en, la, en la presentación les mostré que había muchas tecnologías de impresión 3D. Y digamos, en estas dos se vienen trabajando eh, actualmente eh, en el tema de materiales, ¿no? de poder tener mayor cantidad de opciones de materiales y dentro de ellos también tener materiales que sean amigables con el medio ambiente, tanto a nivel de filamentos como a nivel de resinas. Y en la actualidad ya existen, ¿no? materiales que son bastante amigables, materiales que son reciclados, por ejemplo, el, el PETG, que es material reciclado del de, de plástico que se utiliza para la fabricación de, de, de, de los envases, digamos, de las botellas de agua, ¿no? entre otros. Asimismo, en resinas también hay resinas eh, vegetales ¿no? que también se están utilizando, y si seguimos hablando de sostenibilidad, yo podría mencionar que también el tema de reducción de, de residuos, con diferencia a, otras, a otros tipos de manufactura, también, ¿no? Entonces, el, el tema de impresión 3D hace eh, o permite obtener casi eh, una, digamos, una producción de residuos bastante baja, ¿no? En algunos casos, nula. Y eso es lo interesante, ¿no? Eh, el, el reducir los tiempos de fabricación de un producto también significa, digamos, ahorro de energía y también significa sostenibilidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, este, en gran parte, la impresión 3D es, viene a ser sostenible. ¿no? Okay. Perfecto, Jorge. Tenemos aquí a Eduardo que quisiera complementar también eh, la respuesta a esta pregunta. Eduardo, te doy el pase. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cecilia. Bueno, sobre sostenibilidad, me imagino que se refiere a si puede competir con procesos de manufactura más convencionales, ¿no? La, la impresión 3D como industria obviamente tiene años, o sea, es sostenible como negocio hacer una empresa de impresión 3D, que fabrique máquinas, pero si tú quieres dar servicio de impresión 3D ahorita, te puede servir para prototipos, te sale perfecto, con todos los beneficios que mencionó Jorge. Si tú quieres pasar a la producción de bienes masivos, comerciales, Ahí hay compañías en algunos países que están comenzando en este proceso. Lo que han encontrado es que, por ejemplo, si tú vas a producir 10.000 juguetitos o 100.000 juguetitos de algo en plástico, tal vez sea más práctico, por ejemplo, cosas para llevar tu cámara o tu GoPro, que es lo que se utiliza mucho para cuando uno quiere filmar en exteriores. Si tú vas a hacer 100.000 unidades, pues hazlo con los métodos tradicionales. Si tú vas a hacer 10.000 unidades, también. Pero si tú vas a hacer solo mil o solo 500 o menos de eso, es probable que este, la impresión 3D sea más rentable y más costo eficiente que este, impresiones que la manufactura normal. Por ejemplo, mencioné lo de GoPro porque si ustedes buscan la, este, accesorios de GoPro en Amazon, tú vas a encontrar que los accesorios que son estos, la GoPro es una cámara para deportes, una cámara te filma pues es bajo el agua y un montón de funcionalidades. Los accesorios los imprime, las, las empresas que venden los accesorios de GoPro los imprimen en un método que mencionó Jorge que se llama ese este sintetizado de láser o lo hacen con con métodos parecidos que dan buena calidad de, de exterior y te los venden impresos en 3D ahorita en Amazon. ¿no? O sea eso ya está comenzando a aparecer. Que tú puedas Comprar bienes finales impresos en 3D, ¿no? No solamente prototipos, ¿no? Gracias. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias por complementar la respuesta. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro de la impresión 3D? Bueno, yo podría comentar ahí, este... El futuro de la impresión 3D es hacer cosas más grandes... Hacer la, por ejemplo, las impresoras actuales te imprimen en tamaños pequeños, de repente un cubo de 30 por 30 por 30, son las, gener, las generales, ¿no? Pero ya hay máquinas industriales 3D que te imprimen un metro cúbico o que te pueden imprimir muebles. En Alemania, por ejemplo, hay una compañía que se llama Tractus, que imprime maniquís en 3D. Si ustedes se fijan, en Ripley, en Saben, en Oichle, todos los maniquíes son idénticos. Estos señores hacen maniquíes personalizados para las tiendas. Tienen un nicho muy particular y es genial porque hacen maniquíes especializados uno por uno. Entonces, creo que la impresión 3D, su futuro es salir del laboratorio prototipado a la producción masiva. Y en ese sentido, creo que las cosas grandes le están comenzando a ser útiles. También las cosas muy pequeñitas, como la joyería que mencionó Jorge. Se está haciendo cada vez más joyería con impresión 3D porque son artículos caros que vale la pena, este, que, que es viable imprimirlos, ¿no? Eh, Creo que el podría ir a, por ahí. A, a, a, a ver, complementar. Eh, actualmente lo que se está trabajando o, el, o lo que se quiere en un futuro es poder tener mayor cantidad de opciones de materiales, ¿no? Eh, hay empresas como Formlabs, que es una empresa eh, que ofrece, digamos, que fabrica impresoras en tecnología SLA y vienen trabajando constantemente en la fabricación o en las pruebas, digamos, de nuevos materiales, ¿no? materiales médicos, eh, materiales eh, con mayores resistencias mecánicas, ¿no? como nylon, etc. Entonces, ese es por un lado, ¿no? en el futuro se, se piensa se espera tener mayor cantidad de materiales. Otra empresa, Ultimaker, por ejemplo, también viene trabajando con Partners para poder tener, también mayor, eh, digamos, opciones en, en materiales, ¿no? Para los diferentes tipos de aplicaciones que se puedan tener. Por ejemplo, está trabajando con empresa BAS, ¿no? Es una empresa bastante conocida ¿no? a nivel industrial. Entonces, por un lado, se viene trabajando en, en lo que es eh, la obtención de nuevos, de nuevos materiales, ¿no? De nuevas opciones de, de materiales. Y por otro lado... Eh, lo que se viene son nuevos materiales, o perdón, eh, reducción de tiempos, ¿no? porque todavía una de las limitaciones es el, el tiempo de fabricación y por ende el mayor costo de la fabricación de un producto viene a ser el tiempo más que el material. El material viene a ser un pequeño porcentaje del costo final de un producto, pero sin embargo el tiempo es lo que se quiere reducir. ¿no? Entonces se viene trabajando también en nuevas tecnologías de diferentes tipos que permitan reducir mucho más el tiempo de fabricación con una buena calidad, ¿no? Eh, eso es por un lado. Y quería aprovechar también en poder eh, complementar la pregunta anterior, eh, porque en, si hablamos temas de, de fabricación, Eduardo eh, mencionaba, eh, digamos, en cantidad de productos, hay una, hay una gráfica, que no lo tengo ahorita a la mano, donde, donde demuestran de que, digamos, hasta 10.000 productos en fabricación, digamos, con impresión 3D, todavía es eh, la manufactura editiva puede ser competitiva, digamos, ¿no? Eh, con, con los métodos tradicionales. Pero luego de ahí, los métodos tradicionales eran mucho más, eh, digamos, este competitivo, ¿no? Y ya le, pero la impresión 3D hasta 40.000 unidades. Y esto eh, viene mejorando porque empresas como Adidas, por ejemplo, está trabajando, ya está utilizando la impresión 3D para fabricar productos, ¿no? Por ejemplo, las zapatillas, estas que salieron eh, hace ya un par de años, está utilizando impresión 3D, ¿no? Esta, este tipo de zapatillas de Adidas, que son las 4D, ¿no? Utiliza, como vemos aquí, utiliza la, la suela, ¿no? Ya está impresa en 3D, ¿no? Y esto lo hace la empresa Carbon en Estados Unidos y luego eh, Adidas complementa con el resto del digamos, de los materiales o el resto de patas de la zapatilla, ¿no? Pero la suela, como se ve ahí, está hecha, está impresa en, en 3D, ¿no? Ya que ah, justo mencionan, ¿no? Ultra 4D, zapatillas híbridas que combinan, digamos, la silueta icónica de los Ultra Boost con rendimiento el optimizado de nuestra media suela, ¿no? Y son, digamos, yo las he probado, tengo aquí para mostrarlas, y son bastante, bastante, bastante cómodas, ¿no? Entonces, eh, y está impreso en 3D, este es fotopolímero, no tiene muy buena resistencia y se ha hecho toda una investigación, digamos, para aplicación de este producto con, con, con todas esas ventajas que, que trae la impresión 3D, el tema del prototipado rápido, el concepto, y en este caso estamos hablando de adidas y no solo está produciendo uno, dos o tres o cien, sino que está una gran cantidad para poder, digamos, eh, proveer este producto no solo aquí en Perú, sino en todo el mundo. ¿no? Entonces Ya estamos hablando de la aplicación, digamos, eh, masiva ¿no? de, de, de la impresión 3D como productos finales. Y en el tema de materiales, eh, digamos, falta que aquí en el país lleguen todavía más tecnologías, porque se puede incluso imprimir ya actualmente en metal. Yo tengo algunas muestras. Este de aquí, por ejemplo, es impresión 3D en, en titanium, pero ya estamos hablando de otra tecnología de MLS, Direct Melting, el laser sintering, la cual permite imprimir en metal en polvo, por ejemplo, ¿no? Y si estamos hablando de titanio, quiere decir que podría imprimir prótesis para la cadera, para la cabeza, etcétera, prótesis de huesos, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones, muchas tecnologías de impresión 3D que todavía no llegan a nuestro país, pero sin embargo en otros países ya los vienen eh, utilizando, ¿no? ¿Okay? Perfecto, Jorge. Muchas gracias por acotar esta información muy relevante que grandes industrias ya están empleándolo y que generan, eh, por ende, rentabilidad como tal, ¿no? Nos sí. preguntan también, ¿qué tan grande puede ser una impresora 3D y qué aplicaciones son las que demandan mayor tamaño? Bueno, este, hay impresoras de diferentes tamaños. Las más grandes que tengo conocimiento son las que imprimen concreto para casas. En México y en Alemania ha habido casos de startups que están experimentando con impresoras de concreto, que son en verdad grandes, pueden tener tres o cuatro metros de altura, hay varias versiones, pero las más grandes son las que he visto de concreto. Después hay otras de grado industrial que tal vez pues tengan unos tres o cuatro metros de lado y que son... Para, que tienen dos o tres metros cúbicos de capacidad de impresión para muebles. Esas también son impedimentales. Pero la gran mayoría de impresoras de la línea comercial, estamos hablando pues que del tamaño de una nevera pequeña, podría ser eh, un tamaño típico, ¿no? No sé si Jorge quiere complementar eso. Sí, exacto. Eh, hay, hay marcas alemanas que tienen impresoras, por ejemplo, un metro cúbico, sin embargo... Como mencionó al inicio, Eduardo, eh, hay impresoras que pueden imprimir casas. Incluso hay empresas de, en Arabia Saudita que ya están pensando en implementar la impresión 3D para la fabricación de sus rascacielos, ¿no? Entonces, el, eh, digamos, no, no hay un tamaño específico digamos, que se pueda trabajar, ¿no? ya que, como estamos viendo, hemos pasado de la impresión de objetos eh, pequeños a la fabricación de casas, edificios, etcétera. ¿no? Entonces, eh, no, hay, no hay una limitante en tamaño. ¿no? Y lo otro es que también se puede imprimir de manera modular, porque puedes imprimir diferentes partes con la capacidad que tienes y luego con esto poder este, tener un objeto mucho más grande al ensamblar todas estas partes como si fueran un rompecabezas. ¿no? Eh, por ejemplo, una experiencia que hemos visto hace unos años, por ejemplo, en los... Eh, estudiantes de arquitectura imprimieron una maqueta, eh, eh, ¿cómo se llama? De, de, que replicaba unas, unas ruinas de, ah, ahorita no recuerdo, el, el, eran unas ruinas creo que de Pachacamac, no mal lo recuerdo, entonces era, un, un, era al final una maqueta que estamos hablando de más o menos 5 por 5 metros ¿no? de, de base, eh, pero se hizo imprimiendo en máquinas que tenían una capacidad de más o menos ponle unos 20 por 20 por 20 centímetros, ¿no? Entonces, tuvieron que imprimir una gran cantidad de piezas de este rompecabezas 3D para, para poder luego este, ensamblar este objeto más grande. Entonces, hay diferentes estrategias que se pueden utilizar. No necesariamente la impresora tiene que tener las dimensiones finales para poder fabricar una, una pieza grande, ¿no? ¿Okay? Perfecto. Ahora nos consultan, ¿cuánto es el promedio que podría invertir una empresa para equiparse con impresoras 3D y capacitaciones para su uso? Mm, esa es una muy buena pregunta. Eh, va a depender mucho, creo yo, del tipo de aplicación. ¿Okay? Depende mucho del tipo, de, tipo de aplicación, porque en el mercado actual, eh, si por ejemplo aquí... En, en, en el mercado local se pueden inclusive encontrar impresoras de, estamos hablando de, probablemente, desde 600 soles, ¿no? Una impresora 3D. Pero con esa impresora tú no vas a poder, digamos, imprimir, no vas a esperar obtener un producto de, de muy buena calidad, pero dependiendo nuevamente cuál es tu aplicación, porque, porque también estos productos que se imprimen pueden pasar hacia un postproceso, es decir, se pueden se pueden este, pulir, se pueden lijar, se pueden masillar y se pueden pintar y el, el acabado final termina siendo mucho mejor que, el, que la pieza impresa, ¿no? Pero hay todo un postproceso que se puede realizar, ¿no? Entonces eh, nuevamente va a depender mucho del, del, del, del tipo de, de producto que se quiera fabricar. Si se quiere en temas tema de joyería, también actualmente hay impresoras de resina de bajo costo, pero son varias cosas que se tienen que analizar, porque no es solo comprar el producto, en este caso la impresora de bajo costo, por ejemplo, sino que hay que ver un tema de, de soporte, garantía, capacitación, repuestos Nosotros cuando empezamos con el laboratorio allá por el, el 2014, se compró el laboratorio de paquete, nos vinieron las impresoras, recién estábamos comenzando la tecnología, recién estaba llegando a nuestro país y nosotros no teníamos acceso, por ejemplo, a repuestos locales. Y había todo un costo adicional que se tenía que tener, eh, digamos, es, para poder importar los repuestos en caso de que falle, mantenimiento. En la actualidad ya, te, ya existen diferentes empresas locales que ya te dan el servicio de mantenimiento, te ofrecen la garantía, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar. Y nuevamente, depende mucho de los productos que quieras fabricar. Probablemente vas a tener que eh, invertir más en una impresora que no te cueste 600 soles, sino que te, te va a costar probablemente 5 mil dólares para obtener una mejor calidad. ¿no? Y los materiales también te van a costar un poco más. No, no es lo mismo trabajar con un material, eh, digamos que... Eh, que cueste barato un material chino, por ejemplo, un filamento que te puede costar quizás 60 soles el kilo en el medio local, a uno que te va a costar 60 dólares el kilo, ¿no? pero que te va con una buena máquina, te va a, digamos, a producir un mejor producto final. ¿no? Entonces son varios aspectos que se deberían analizar antes de decir, si digamos, ah, ya solo vas a invertir, no sé, pues mil soles y con eso ya estás listo. ¿no? Entonces hay que analizar en realidad, hay que asesorarse bien. Dependiendo del producto que tú quieras trabajar, cuál es la inversión real que tienes que hacer. ¿no? ¿Okay? Eso es lo que yo diría. Y temas de capacitaciones localmente, pues las universidades, los Fab Labs están ofreciendo, nosotros por ejemplo ofrecemos capacitaciones. Tenemos este, no solo cursos que brindamos en el laboratorio, sino también hacemos eh, el, el curso que yo llevé, el Fab Academy, que es un curso también que se dicta de manera... Este, virtual y que se, todos los trabajos se realizan de manera distributiva, es decir, en el laboratorio, ¿no? O se editas por un profesor del MIT y eh, todos los trabajos se realizan en el laboratorio local, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, en, en el Fab Labestam o en algún otro laboratorio que esté certificado para editar este curso. ¿no? Entonces, hay también capacitación local ya, ¿no? Actualmente, local, localmente, ¿no? ¿Okay? Perfecto, Jorge. Nos consultan si es que pueden comentar sobre experiencias relacionadas al sector de enseñanza escolar en colegios u otras plataformas eh, de enseñanza directa a niños. Sí. Eh, por ejemplo, nosotros hemos, tenemos experiencias que hemos trabajado con, con algunos colegios, con, por ejemplo con el con el Colegio Villa Caritas trabajamos un tiempo en el tema de capacitación y también asesoría. Ellos llegaron a incluso implementar su, su Maker Lab, ¿no? En su laboratorio, en el cual tienen acceso a impresoras 3D, a, a, a máquinas de corte láser, etc. Eh, es más, hay, hay páginas como, como Thingiverse, ¿no? Vamos a poner aquí Thingiverse, páginas como Thingiverse o el mismo este, Ultimaker tiene secciones de educación. Por ejemplo, aquí en Thingiverse hay una sección que es Education, donde uno puede tener acceso a diferentes modelos que ya existen y que no es solamente algún profesional ha compartido su experiencia o ha trabajado algún diseño, sino que te comparte toda la información este, para poder dictar el curso, ¿no? digamos, el plan de las lecciones, las actividades, de los objetivos, la duración, la preparación, materiales, etc. Y eso está disponible de manera gratuita para que puedan acceder diferentes docentes para diferentes materias, ¿no? Y no solo existe Thingiverse, el mismo Ultimaker tiene también una sección de educación, si no me equivoco, está, en, creo que está aquí en Learn, que también tiene opciones donde poder descargar también, eh, eh, así como en Thingiverse, maquetas, etcétera dedicados a, al, sector, al sector de educación, ¿no? Aquí está, Education. Y hay que registrarse y uno va a poder encontrar también diferente, información ¿no? para poder aplicar en, el, en las escuelas, ¿no? Eh, y que esto se complementa con, con opciones como... Este, eh, ¿Cómo se llama este? Tinkercad, que es un, por ejemplo, esta, este, Tinkercad es un, es una plataforma de diseño para niños, eh, que es gratuito, que lo ofrece la empresa Autodex, que es una marca bastante reconocida en el medio para diseño 3D, pero esta es su plataforma gratuita en la cual también los docentes pueden generar acceso a un, a un aula, y que los estudiantes puedan diseñar en 3D y luego puedan exportarlo en un formato imprimible y que luego se pueda fabricar ¿no? en las impresoras 3D. Entonces, eso podría mencionarles en el tema de educación. ¿no? Hay bastante información en la cual se puede acceder de manera gratuita ¿no? y poder aplicar en el, en, en el colegio. ¿no? Por ejemplo, diferentes tipos de maquetas, etcétera, pruebas y todo lo demás. ¿no? Entonces, es interesante toda esa todo ese ecosistema que existe alrededor de la impresión 3D aplicado a diferentes rubros, ¿no? y en este caso al sector de educación. Buenos ejemplos, Jorge. Y como hoja de ruta, ¿cómo recomiendas iniciar en la fabricación 3D? Eh... Bien, esa es una, una pregunta. Eh, yo creo que lo primero que habría que hacer es eh, comenzar a capacitarse o investigar y entender bien la tecnología. Como ya se he mostrado, hay, hay una gran variedad de, de tecnologías asociadas, ¿no? o, o de impresión 3D, que depende mucho del, del, de los materiales, depende mucho, como les había mencionado, del, del producto que quieras trabajar, y lo que quieras fabricar, ¿no? En, y según eso se va a poder eh, decidir cuál es la tecnología que vas a necesitar. ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es entender, hay que entender porque es, hay todo un flujo ¿no? de trabajo, hay que, hay que ver un tema de diseño, ¿no? el tema de diseño también es crítico porque no solo es tener el producto, porque en realidad, eh, o digamos la impresora, perdón, es, es una, viene a ser una herramienta. ¿no? Entonces se tiene que trabajar también el tema de diseño. Entonces, pues el diseño es un punto crítico también. ¿no? Entonces, si uno quiere empezar a, a implementar esto a nivel de, de empresa, tiene que entender que hay todo un flujo. Hay un tema de diseño que se tiene que, que considerar. Luego hay que ver, analizar cuál es el tipo de impresora que se tiene que elegir, los materiales. Entonces, hay que elegir la tecnología en ese sentido. ¿no? Y luego hay que ver cuáles son los post procesos que también se tengan que aplicar. ¿no? Porque si se trabaja por ejemplo con con el material de en filamento eh, dependiendo de la pieza que se quiera trabajar va a requerir o no de postproceso si se elige tecnologías basadas en fotopolímeros ya se entiende que de por sí hay un postproceso que se tiene que aplicar y así entonces hay que entender la tecnología por eso hay un tema de capacitación la capacitación se puede ver el tema de manera local se puede encontrar de manera virtual entonces, hay que, yo creo que habría que empezar por capacitarse o, y o asesorarse, en este caso de eh, obtener aliados, ¿no es cierto?, que, que permitan asesorarlo para poder hacer la eh, elección adecuada de, de la tecnología. ¿no? Entonces, eso yo creo que se debería considerar antes de iniciar y, y comprar, digamos, de buenas a primeras una impresora, y probablemente no sea la adecuada para el tipo de eh, aplicación que uno quiera eh, realizar, ¿no? Okay. Claro, es un procedimiento, primero identificar el modelo de negocio también, en el cual han visto oportunidad, ¿no Jorge? Y ver si es factible, de acuerdo a la tecnología. Eh, con relación al ejemplo que mostraste, nos preguntan, ¿cuál es el material recomendable para imprimir una planta de calzado que permita su uso diario? Mm. Bien, eh, habría que hacer un análisis ahí, ¿no? porque una planta de calzado tiene diferentes... Um, requerimientos, o sea que yo no podría decir a buenas a primeras que podrías utilizar, por ejemplo, quizás TPU, ¿no? Habría que analizar, eh, habría que hacer pruebas, Ay, para eso, justo también. Eh, lo bueno es que aquí localmente tenemos laboratorios como el CITECAL, por ejemplo, donde se pueden hacer pruebas de materiales y realmente. Eh, el material que estamos eligiendo es el adecuado, ¿no? Yo podría decirte que si estamos hablando de materiales que tengan cierta flexibilidad, pues existen, eh, a nivel de FDM, por ejemplo, existe el, el TPU, a nivel de resina existe, hay resinas elásticas, resinas flexibles con di diferentes grados de flexibilidad, ¿no? O este, o esta resina, o este fotopolímero que utiliza la, la empresa en Carbón, ¿no? Carbón 3D pero quien realmente podría certificarte si ese es el material adecuado para estas plantillas, eh, uno de dos, o es CITECAL, que es el la, la, la laboratorio certificado que existe aquí en el país, o ver si esta empresa que te, digamos, provee del material, también te da algún tipo de certificación sobre sus materiales y que se puedan aplicar en esa tecnología. Entonces, lo primero es, habría que hacer un análisis, ¿no? Hacer una evaluación tecnológica, en este caso, del, del material para ver si realmente cumple cumple con, con esta aplicación. Nuevamente, no es que simplemente yo le diga, mira, sí, puedes utilizar esto porque es flexible. Pero no es así, hay que hacer una evaluación también, ¿no? Porque en vez de ayudar al usuario, también podría eh, afectarlo. ¿no? Entonces, se tiene que hacer también una... Una, previa, una evaluación previa antes de, de, de comenzar a utilizarlo ¿no? dirigir elegir el, el, la tecnología okay. perfecto Jorge eh, ya llegada la hora nos hemos exhibido un par de minutitos la verdad que tenemos bastantes preguntas en el chat pero igual eh, tienen los datos de contacto, nos escriben directamente para poder eh, absorber cualquier duda que puedan tener en esta ocasión agradezco muchísimo tu participación, Jorge, a nombre del FAB La PESAN, a Eduardo Mogrevejo, que nos ha acompañado el día de hoy como director de innovación de Business Lab, eh, y desde el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima, así como te agradecemos mucho su asistencia e interés en esta primera charla de este ciclo de conferencias en torno a innovación, en el cual buscamos impulsar las MIPIMES innovadoras. Muchísimas gracias Jorge. Eh, te deseo la palabra para que puedas dar unas recomendaciones finales a la audiencia del día de hoy, por favor. Eh, sí, muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros somos gustosos de poder eh, trabajar con ustedes y con, con los empresarios que, que precisamente tienen esta necesidad de seguir innovando, seguir mejorando, añadirle digamos, este valor, darle un valor agregado a sus productos, no o de poder identificar ventajas competitivas. ¿no? Entonces, estamos ahí, tenemos las puertas abiertas, nuestro laboratorio es abierto al, al, al público. Así que ahí bueno está mi correo para que nos puedan contactar y también este, eh, nuestras redes sociales. Eh, a ver, está, también nos pueden, nos pueden encontrar. Aquí está, aquí está ¿no? Eh, nos pueden encontrar en, como arroba fablabestan, o no, fablabestan en, en, en las diferentes redes sociales. Contactarse con nosotros para, para poder no solo dar un servicio de fabricación, porque en realidad nuestro core no es dar servicios, nuestro core es eh, brindar asesorías, identificar el, el, las necesidades del cliente ¿no? y poder asesorarlos de la mejor manera para que, podamos, o para que ellos puedan obtener realmente el producto que están requiriendo. ¿no? ¿Ok? Perfecto, Jorge. Asimismo, doy el pase a Eduardo Morejo para que también nos pueda brindar unas palabras finales y recomendaciones a nuestros empresarios. Bueno, este, eh, gracias por la invitación, Cecilia. Vi varias preguntas, pues, que tenían que ver con el tema de negocios, ¿no? Es, eh, Se puede hacer negocios con la impresión 3D, desde los servicios hasta apalancar sus negocios, ¿no? por ejemplo, todo lo que es moldes, todo lo que es nuevos productos, todo lo que es este simplificación de algunas partes y piezas, ¿no? Porque como dijo Jorge, a veces una de las ventajas es que se pueden hacer partes muy complejas que se tendrían que hacer de otras maneras es difíciles, ¿no? Repuestos. En realidad es un campo muy amplio que requiere solamente un poco de conocimiento de las posibilidades para poder ubicar las oportunidades, ¿no? Entonces, si les interesa esto, pueden conversar solamente con Jorge para, que, para los cursos de capacitación de impresión 3D, que eso les puede dar mucho más visión de las posibilidades que podrían utilizar, en las cuales podrían utilizar la impresión 3D, ¿no? Pero muchas empresas están apalancando de esto para simplificar incluso procesos en los talleres, ¿no? Para la ergonomía de las, de la, de, de las plantas, para hacer repuestos, para hacer una un infinidad de cosas, ¿no? Entonces, sí, ténganlo en su radar porque esto les va a ayudar a definitivamente o a ahorrar costos o a salir más rápido al mercado de productos físicos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por esa recomendación para nuestros empresarios y no duden en contactarnos eh, en conjunto con el Fab Lab de San por si tienen alguna duda o quieran eh, llevar más allá el prototipo mínimo viable que hayan identificado o alguna idea de negocio. ¿no? Encantados de poder apoyarlos. Una vez más, muchísimas gracias Jorge, Eduardo, eh, a Innovate, también que forma parte aliado estratégico de estas charlas y nos estamos viendo en, el, en la siguiente edición del mes de... En agosto están totalmente invitados. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Qué buenas noches.